Hola, bueno, mi nombre es Liliana Rosa, eh, soy delegada nacional del FOL. Hoy estamos acá en uno de los lugares de trabajo. Eh, Queremos mostrar lo que como mujeres eh, trabajadoras y precarizadas estamos haciendo. Eh, nosotras eh, todos los días estamos acá en Textil con las compañeras de Textil trabajando. Acá, eh, acá producimos eh, guardapolvos eh, que le hacemos al gobierno eh, nacional y acá son las compañeras que todos los días eh, vienen y trabajan y hacen sus horas laborales. Bueno, yo soy Jimena, soy la encargada del productivo de Textil. para Somos 14 compañeras que trabajamos, producimos los 30 a veces los guardapolvos. Este convenio salió este eh, año, en febrero empezamos, eh, está en la tercera producción que hemos que estamos realizando con esta. Hoy, hoy, más ya fue pues hoy o mañana ya mandamos a Buenos Aires eh, a la Nación. Esta, esta producción es de 100, la anterior de 350 y la primera que fue la capacitación fueron 100. Y ahora nos mandaron 100 más y pues, hoy o mañana ya lo teníamos. Indiana. Tenemos seis máquinas rectas, dos overlock, una botonera, una ojo bueno, larga. La mi nombre es Rosa, eh, estoy en textil, eh, como ves, soy una señora grande y me siento más orgullosa de pertenecer a la organización Col, porque me ha dado la oportunidad de tener un trabajo digno, por la cual, por mi trabajo, se eh, ha mejorado mi vida eh, grandemente, al igual que mis compañeras. Este, y acá estoy orgullosa trabajando. Soy Cristina, eh, estoy en la organización Hall eh, ya hace casi cinco años y es un lugar donde me ha dado una dignidad de tener mi propio trabajo, de poder capacitarme, aprender y poder estar trabajando. Y bueno, este, la verdad es algo muy grandioso poder aprender y trabajar. y y tener la posibilidad de tener un trabajo digno más que nada eh, porque no no a la edad que uno tiene muchas veces es muy difícil conseguir trabajo ya estamos en una sociedad donde eh, con cierta edad no tenemos la posibilidad de conseguir trabajo y el sol me ha dado esa oportunidad de poder trabajar y poder salir mi nombre es Juliana tengo 25 años eh, estoy hace tres meses en el textil eh, bueno soy mamá de tres nenes estoy muy agradecida con la organización por la oportunidad que me dieron por el lugar, porque bueno la verdad que con el sueldo de mi marido no alcanzaba no nos alcanzaba como está la situación y hoy gracias a Dios mis hijos tienen seguro su yogurcito y sus cereales así que muy contenta con este sí, en nuestra edad en realidad no tener la posibilidad de conseguir el trabajo y el posi te ayuda y te acompaña sobre todo te acompaña más nosotras que somos gente adulta, mayor yo estoy sola y la verdad que gracias a Dios y al FOL hoy estoy tranquila, relajada y teniendo un trabajito que el día que me jubile, si Dios quiere, apunto a tener mi recta y ahí seguir Así que el FOL me va a acompañar por mucho tiempo. Eh, sí, nosotras eh, con la lucha y con la organización eh, siempre apuntamos a más, eh, no a quedarnos. Eh, nosotros en los años que venimos luchando eh, con este gobierno que lo único que ha hecho en estos últimos tiempos es ajustarnos eh, nosotras y nosotros eh, queremos seguir trabajando y por eso hoy estamos acá mostrando el laburo. Y nosotras no somos las que eh, dicen que no hacemos nada. Nosotras trabajamos, tenemos, es verdad, tenemos nuestros planes sociales, pero también tenemos la producción que ganamos por horas de trabajo. Cada compañera acá gana sus horas de trabajo y eso te dignifica y te ayuda a seguir adelante. Y como dijeron las compañeras, eh, Muchas veces no hay salida laboral para las compañeras que ya son eh, grandes o de edad más grande, no llegan a entrar en ese mundo laboral. Y acá sí tienen y están en condiciones. Eh, sí, a veces eh, somos eh, trabajadores muy precarizados pero eh, eh, también tratamos de tener todos en condiciones para poder llegar a tener eh, un trabajo seguro con todo con todo y que las compañeras se sientan contentas y a gusto porque es un trabajo. Nosotros esto lo consideramos como un trabajo. esto eh, Nosotras eh, siempre estamos acá trabajando y eh, por eso es que hoy estamos abriendo nuestras puertas de textil para mostrar lo que verdaderamente hacemos y lo que queremos hacer. Nosotras no nos queremos. Quedar con esta producción. Queremos más producciones. Queremos seguir produciendo para más que, cuentos cuentos. para que las compañeras sigan trabajando y tener un mejor lugar. Eso también implica armar más máquinas salir a comprar más máquinas y que más y más y más compañeras todos los días puedan trabajar y dignificar su vida. Que eso es lo que es más importante para nosotras. Y desde el pol siempre estamos apuntando a trabajar, a trabajar y a, a luchar contra este gobierno que nos está optando por, y por eso es que estamos también diciendo no al FMI, no al ajuste, porque eso nos empobrece y nosotros queremos mejores condiciones de vida, queremos en mejor calidad para nuestros hijos y e hijas.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 ya se ve, como se vio con las compañeras de textil y con las otras compañeras, trabajan y bueno, eso también obviamente conlleva a que el, el tomar la responsabilidad de llevar, de tomar una tarea así, o sea,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 salen las experiencias de cada una, entonces como que ahí también nos damos información, vamos contando nuestras experiencias, y, y ahí va bueno, me gusta La mayoría sí, si no, bueno, compañeras que obviamente sufren situaciones de violencia son hogares con, con, con, con el balón, pero bueno, eh,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 que podamos mejorar eh, la, la calidad de vida de las compañeras. Es, es muy bueno.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 transmitir al resto, ¿sí? que, que con organización y lucha, todo se puede ya, Bueno, nosotros eh, podemos llegar a hacer dos pales. Ah. Y el palet trae 126 bloques, así una, que hacemos bastante cantidad. ¿Y eso lo mandas ahí? A, eso a... se sí, tiene que hacer adentro de la sombra y nosotros lo dejamos secar ahí, para que no le dé el frío, más que nada. En realidad, el tema